Cancún. Claro, ¿cierto? pero era un lugar paradisíaco. Mira eso. ¿eh? Ahí está la playa. ¿Pero por qué? Porque definitivamente en verano. Nos vamos al mar, nos vamos a la piscina, pero algo que tenemos que cuidar es nuestros oídos, porque el, sí. el agua nos puede hacer también mal, puede generar infecciones. Eso. Y estamos precisamente con la especialista, con Mónica Verástegui, especialista en audiología, ¿cierto? Mónica, bienvenida. Ah, Luis, Cintia, mucho gusto por estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros, Mónica. A ver. ¿Cómo podemos cuidar nuestros oídos? Justo mostrábamos esta imagen del mar. Mucha gente también va a la piscina uh -huh. y, y es lógico con este calor que, que nos metamos un chapuzón. ¿no? Entonces, el agua va a ingresar por el oído. ¿Cómo podemos hacer para no complicarnos? Exactamente. Inevitablemente, el agua va a ingresar. Uh -huh. La mejor manera de cuidarnos es usando protectores Ajá. de silicona que vayan directamente a cubrir la membrana timpánica y el canal auditivo para evitar Gracias. Sí. Eh, infecciones, dolores, fastidios en general. Eso lo pedimos así, protectores de silicona sí, para. Se hoy. hacen a medida. En AUDIFON hacemos todo esto a medida. Ah, esa medida. Claro, por eso que esto yo me lo puedo colocar porque está hecho exactamente a mi medida. Claro. En realidad no es recomendable ponerse cosas que no sean a medida, porque eso. pueden causar dolor o inflamación. Claro, yo, yo, yo, yo tengo la oreja más grande, soy orejón, por ejemplo. No, no me va a quedar no el, el, el, el de la doctora, el, doctora, pues, ¿no? El Entonces, de la doctora, claro. Ah, y doctora, bien. y cómo en este caso. Hacemos para, además cuando vamos a la piscina, por ejemplo, no teníamos los protectores, claro. ingresamos y no sé si les ha pasado a ustedes que sienten los oídos tapados. Eso es sí. muy normal porque de estar dentro de una cantidad de agua tan grande como son las playas, las piscinas, pues ingresa y la sensación que ocasiona en nuestro oído... Podría variar. También por el cambio de presión al estar muy profundo en el agua. ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente volvemos al punto inicial que todo esto lo podemos prevenir utilizando tapones de silicona. Ajá. Hechos a medida. Y uh -huh. es la única alternativa, doctora, porque es, es algo común que uno a veces, bueno, no está con los a tapones. No. ¿no? Entonces, me meto a la piscina o al mar, me zambullo y la plástica, ¿no? sale y... <risa> uno uno para el otro lado, otro para el otro lado, ¿no? Y te das tu jaladita todavía acá de payar, ¿no? Que es la clásica también, el consejo de las abuelitas, ¿no? Ah, ¿Funciona me eso? eso o no funciona? <risa> ¿Es un mito, doctora? Eh, no, no es un mito. Pero tampoco es lo ideal, es decir, naturalmente todo lo que ingresa va a salir, Ajá. naturalmente va a suceder. Ahora, si por algún motivo tenemos mucho tiempo, una sensación extraña, es mejor ir a un especialista competente para que pueda ver qué es lo que ha sucedido. Claro. Uh -huh. Ah, qué importante eso, ¿no? Sí. Y qué decirle al público que pasa por estas situaciones, ¿no? que de pronto sienten el malestar de oído, dicen, ay sí, he estado en la piscina. ¿Qué recomendación dar del cuidado ahí en casa hasta acudir al especialista? Bueno, eh, estar en observación. Obviamente observar. Esto no puede ser más de, de dos días, de 48 horas, uh -huh. porque regularmente cuando uno va a la piscina, a la playa, tiene estas sensaciones, pero dentro de las 24 horas siguientes esto suele normalizarse. Uh -huh. El oído expulsa nuevamente el agua que puede haber acumulado claro. y todo lo normaliza. Pero si sucede de que pasamos mucho tiempo con la sensación de taponamiento, uh -huh. con la sensación de que me hinca, me punza, porque esto puede pasar, uh -huh. es mejor entonces ir a un especialista. No uh -huh. No demorar en realidad. Y por ejemplo, ahora, aprovechando el tema de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones útiles, nuestros hijos están muchos de ellos haciendo piscina. piscina. Por ejemplo, mi hija menor está haciendo piscina, natación. Uh -huh. Y se pone su gorrito, obviamente, ¿no? Sus lentes, todo. Pero ese gorrito es suficiente o también tendría que llevar, por ejemplo, No, no es suficiente tacóncita. porque toda tela traspasa las ah. pasa en realidad siempre lo ideal van a ser los tampones de silicona para los niños también para todas las personas en general que les guste o que sean asiduos a, claro. a sumergirse en agua uh -huh. sea eh, saladas de mar o de piscinas y sobre todo de piscinas ojo recuerden de que las piscinas tienen químicos que Eso. se necesita para mantener el agua dentro de lo posible saludable no uh -huh, entonces sí. ya no solamente nos estamos enfrentando a grandes cantidades de agua sino también algunos químicos claro. ¿Qué podrían causar? Cierto? Infecciones. Claro. Eh, no, si hablamos de los químicos, el químico de por sí es algo que puede producir un impacto en claro, la piel. ¿no? Dañino. Ahora, si hablamos de infecciones, claro, si el agua no está de, de, debidamente tratada podría causar infecciones, mm. obviamente, Ajá, ¿no? Ajá. Y acá la, la gente nos está escribiendo y a raíz de mi ejemplo, ¿no? Sí. Algunos no solamente hacen esta y esta, sino también incluso saltan, ¿no? Así. Se ¿cómo? ponen a saltar así en un pie ¿En para que se les haga el agua. ¿En un pie? ¿Eso funciona, doctor. ¿Funciona o no funciona, sí, doctor? en algunos casos funciona. En algunos casos, como les decía al comienzo, el agua ingresa, pero naturalmente el oído también lo Ajá. expulsa. Entonces, haciendo ciertos movimientos podríamos ayudar a que esto suceda, ¿no? Ajá. Pero si es que ya pasara más de 48 horas y continuamos con la sensación, entonces no, ya claro, no hay ni cosa. que saltar ni que nada, hay que ir donde el especialista, el no. médico competente. O sea, un tema para nosotros evaluar es el tiempo, ¿no? Más de 48 horas, sí. ¿ya estaríamos hablando de qué? No, de que no es recomendable, de que tenemos que ir para que nos digan si es que algo está sucediendo. Nosotros no podemos saber ni diagnosticar, eso uh -huh. lo tiene que ver ya un médico y realmente determinar... ¿Por qué? ¿Por qué no se ha normalizado si es que esto es algo que debería suceder dentro de un periodo de tiempo? ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, por su experiencia, en los casos así más graves que, que se hayan podido dar también no, por este tema? Claro. ¿no? Bueno, podría suceder que el agua estuvo contaminada y ella está ocasionando un tipo, algún tipo de infección, al, uh -huh. algún tipo de, de... ¿Cuáles son las más recurrentes en este caso? Regularmente infecciones. Uh -huh. Infecciones cuando las aguas están eh, no están bien tratadas. Contaminadas uh -huh. también, claro. Contaminadas. Infecciones es lo más recurrente. Porque aparte, no solamente es que el agua pueda tener bacterias, microbios, sino que si nosotros tenemos el mal hábito de estar introduciéndonos cosas a los oídos eso. y dañamos las paredes del oído, son como puertas abiertas a que la piel reciba con más facilidad pues, ciertos microbios. Uh -huh. Entonces, si nosotros no somos conscientes de todo eso y de repente vamos a la piscina o a la playa y algo sucede, no solamente es por el agua. Eso. No podría ser el, el único motivo. Y, y lo que está señalando usted en el tema de que a veces nos metemos cosas es también Cierto. totalmente normal. El hisopo, ¿no? ¿No? El hisopo. Usualmente Oye, las personas... Yo he visto hasta ganchos que se meten, un lapicero. No, o sea, no se ya pases. Que... Oye, ya ese es el colmo, ¿no? Pues, unas cosas así espantosas que entran a lo... la El lapicero ha recordado un lapicero, ¿vale? imagínate. No puede. O sea... En realidad, el hisopo ha sido creado solamente para la limpieza de la parte externa, ah, que es ah, el pabellón. Ah, la mejor manera de limpiar los oídos es la siguiente. Nos proveemos de un pañito bien delgadito. Ya. Usamos el dedo meñique y, e ingresamos hacia, hasta donde nos permite solamente nuestro el dedo. dedo, con nuestro propio dedo, ah, y de forma circular retirar el exceso lo que está ya por fuera, porque recuerden que el cerumen cumple una función importantísima ajá, ajá. y más aún en verano, sí, que claro. es una protección para la membrana timpánica. Ajá. Entonces, no debemos creer que retirar todo el cerumen es lo más recomendable. No, estamos... Ah, excelente. Bien, doctora, puede explicarlo nuevamente? antes? es la por limpieza? Favor? Ok, Imaginemos que tenemos bañito, eh, un pañito limpio que siempre esté en un lugar donde esté totalmente... Delgadito mejor. ¿no? Así, Delgado así de preferencia. de domeñique Ya lo ingresamos hasta el orificio hasta donde el dedo nos permita y Ajá. de forma circular retiramos el exceso tanto Ajá. de humedad como de Correcto. Eso es todo. ¿Despacio nada más? ¿Despacio? ¿Y rapidito? ¿Los niños igual? Todos, todos por igual. Ajá. Enseñar a nuestros hijos ¿Y segundos, pequeños, nada más. Unos segundos nada más? Sí, en forma circulante dos vueltas suficiente. suficiente. No necesitamos más. Claro. O sea, y el tema del hisopo entonces lo que nos precisa es que para, es para la el parte externa. Claro, Exactamente. Claro. Ah. En, estos, en estos lugares ...donde el dedo pues no, no se puede... ...aparte que no es recomendable hacerlo con el dedo... ...usar el hisopo para los pliegues... ...poder vale. retirar toda la grasa... ...básicamente grasa... ...porque cerumen fuera no tenemos. Y uh -huh. eso es un buen detalle, ¿no? Porque la mayoría no hace eso... No, ...lo claro, mete acá es que puntualmente... Sí. ¿no? ...incluso hasta se, tanto que se queda... ...hasta la, una parte del, del mismo algodoncito adentro... No es Y eso es muy peligroso, en verdad... ...porque no sabemos... Eh, ...qué tanta contaminación pueden tener... ...esos instrumentos... ...ahora, imagínate si introducir un hisopo, ya de por sí el algodón es muy áspero y lo raspamos con las paredes del canal auditivo, puede causar lesiones, puede causar no. imagínate un gancho una llave que están expuestos a un montón okay. de microbios. contaminación claro, claro, claro. Doctora, claro. genial lo que nos ha recomendado sí. y ¿cómo le podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar Audifon está en 14 sedes a nivel nacional en Lima tenemos 5 sedes uh -huh. y nos pueden encontrar o llamar a la central al 98340 2173 Ahí va a encontrar especialistas competentes que pueden enseñarles, mostrarles todo lo que es relativo al cuidado del órgano auditivo y obviamente también y sobre todo al cuidado de la capacidad auditiva para poder mejorar nuestra calidad de vida cuando ya tengamos alguna dificultad para poder comunicarnos. Tan importante Perfecto. eso, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por estar aquí y darnos esos consejos importantes.